Buenas, pues estamos aquí otra vez un 12 de febrero, viernes, para presentar otro curso de Yo Sigo Publicando. En esta ocasión, lo que tenemos es a, a Ismael, que es del Departamento de Física Aplicada y va a ofrecer un curso sobre MATLAB. De hecho, lo ha he titulado eh, Aprende MATLAB como si fuera estudiante de, de primer curso. O sea, que es un curso un poco introductorio para MATLAB. De hecho, también ha dejado una pequeña alternativa para para utilizar este software que ahora explicará él y diversos recursos que os van a ser de utilidad para, para el curso y para, y para seguirlo así que nada te dejo ya a ti, Mark, con el curso y cualquier duda que tengas pues por aquí estoy Pues bueno, yo directamente lo voy a hacer va a ser compartir pantalla y con el programa y empiezo y empiezo a presentarlo y así vamos directo al grano. Entonces, la, la idea del curso, eh, como ha dicho Lado es que veamos el, el software como si no lo hubiéramos tocado nunca. Entonces, va a ser algo bastante básico. Aunque luego al final quizás sí acabemos usando alguna función un poquito más complejo algo, o algo más complejo, pero va a ser muy básico, ¿vale? eh, Creo que se, ya se tiene que estar viendo. Entonces, MATLAB tiene, eh, MATLAB tiene tres partes fundamentales o, o cuatro, que son el, aquí un, una parte en la que nos sale el, el directorio donde estamos trabajando, la parte de comando, y en la parte de trabajo. Y ahora iremos, conforme vayamos usándolo, iremos viendo para qué sirve cada, cada cosa. La otra parte importante que tiene es esta de aquí arriba, ¿vale? porque aquí es donde podemos hacer varias cosas. Podemos abrir el script que, que usaremos después, para, eh, es para automatizar algunos cálculos y algunas cosas, siempre es necesario usar script, mucho más cómodo que escribir comandos a mano. Luego tenemos la parte, una parte que yo no uso nunca, pero se pueden hacer plots. pueden elegir distintas opciones de aquí. Yo creo que es mejor siempre programando. Y, y lo que le da la versatilidad a MATLAB es esta parte, que son las APPS. Porque hay mucha gente que trabaja con, con este software y, no, y, no, y vamos a ir. Normalmente son comerciales, son apps comerciales, pero hay algunas incluso para eh, lo que es el, los PCA, los análisis de componentes principales, que yo he probado algunas, la de, de IEM Vector y demás, que, que van muy bien y se pueden cargar a partir de aquí. ¿vale? Luego hay algunas otras que trae más las por defecto. Esta de aquí es muy útil porque nos permite el código que nosotros generamos, eh, obtenerlo directamente... ...como código C para correrlo en cualquier PC, y no necesitaría tener más largo. Bueno, Básicamente, esto es la estructura que tiene el, el software. Eh, Octave es muy similar, que, eh, al menos en lo que es la estructura de estas tres pantallas, o cuatro de estas tres partes... ...que es eh, la parte del directorio donde trabajamos, que podemos seleccionar, además que esto es como un interfaz gráfico como el de, como el de Windows podemos subir y, y entrar en las distintas partes del ordenador. ¿vale? Eh, la, la de comando y, la, y el workspace, eh, Eso lo tenemos en Octave igual. Entonces, vamos a empezar a trastear. Y, y lo, primero, lo, lo primero y fundamental siempre a la hora de trabajar es que podamos declarar variables. Las variables, en más las declaran con, dándole una, una letra o un conjunto de letras, pueden ser minúsculas, mayúsculas, de hecho, distingue, pueden declarar una variable mayúscula y una minúscula que las va, las va a diferenciar. Puede dar datos distintos, números distintos, valores distintos que, lo, que los va a aceptar. ¿Vale? Entonces, la forma normal sería escribir la variable que queramos, en este caso ya declarar una variable A que le doy el valor 3, y, y si le pulso enter, como veis, en el workspace me aparece la primera variable que yo he creado, aquí, con su valor. Incluso nos la muestra en pantalla. Si nosotros no queremos que la pantalla se nos vaya cargando de cosas, voy a declarar otra variable que va a ser D, y le voy a da dar un valor negativo, el de menos 6, le podemos poner punto y coma al final, y en ese caso simplemente asigna el valor, pero no muestra en pantalla qué es lo que hemos hecho vale eh, Entonces, ahora que tenemos dos variables, podemos empezar a hacer algún cálculo o podemos hacer muchas cosas. Podríamos decirle que yo quiero una variable C que sea igual que A o ya podemos hacer cálculo. Vamos a, a introducir algún calculito, C es igual a A más B, le voy a dejar que salga en pantalla y me dice que es menos 3, ¿vale? Como veis, eh, c, en primer lugar le di un valor que era a, o sea, el valor 3, y ahora le he dado a más b. Como la variable c existía, al volver a, a declarar, lo que hace es que eh, se carga la variable antigua y, y, y lo mantiene esta nueva, ¿vale? Podríamos hacerlo con multiplicando... A por B, podemos eh, declarar una, una división hacer otro, cualquier otro tipo de operaciones, ¿vale? Eh, MATLAB tiene un sistema de ayuda también, ¿vale? Que podemos buscar eh, lo que queramos en él, lo que necesitemos, Incluso por web. A mí me gusta cuando cuando no conozco alguna algún comando o alguna función que yo quiero introducir en, en MATLAB, yo suelo usar map, eh, la búsqueda por Google, introducen MATLAB eh, y cualquier cosa. Y hay un montón de, de documentación, ¿vale? ¿No Perdón, lo he comentado antes? ¿están, ¿sí? están comentando por aquí si podría ser posible aumentar el tamaño de la fuente, del código. Pues... Y es mejor. No sé yo si eso es posible. Si sí, no, de todas formas, como luego se va a subir a, a YouTube, podría ampliar pantalla y verlo con más detalle. Si sí, luego se puede abrir okay. el grupo. puedes aumentar la, la fuente eh, en la parte superior derecha, los tres puntitos. Allí tendrías que bajar a, a, a 25 para poder aumentar la fuente. ¿Y ¿Dónde están los tres puntitos esos? ¿eh? Eh, en la parte de, la, de la, del video que estás haciendo ahora. Sí, sí. Está. Sí. Aquí no me aparecen esos tres puntitos, salvo que sea por aquí. En MATLAB a... no te va a aparecer, va a ser en, en, la, en la pantalla de, de la conferencia de ahora. Ah, no, pero yo ahí, ahí no sé si, si porque como estoy, lo que estoy compartiendo la, la pantalla, no sé si me va a dejar eso. Voy a ver. En configuración dice aquí. Los tres puntitos bajados, donde dice sub. Sí, sí, entiendo resolución de envío máxima, automático. Eso es resolución y de, de, de, no sé, no le veo Ahí, nada para. ¿Sí? No, no, ¿No sube de 100 a 25, 75 y así? Mm, no, no veo eso. De todas formas, si no se ve, por agilizarlo un poco. Continúa como iba antes y luego todo el código que vayas desarrollando pues lo, lo compartes, si no es lo que has compartido ya y lo tenemos ya al alcance. Vale, ahora, eso, pues, seguís poniendo comentarios. Aparte, lo voy a ir dictando, cuando, porque ahora mismo es muy sencillo. Simplemente he declarado cosas que, que, que son simples y yo creo que eso no, no hace falta que lo, que lo ponga. Pero cuando ponga algún código que, que lleve más, más cosas, más instrucciones, lo dictaré y lo, y lo pongo en además en el, en el chat de del, del Meet. No, incluso sí. luego en un botón de notas y, y terminamos antes. Para el resto de personas, si le dais luego a ver el, eh, a cambiar el diseño de la pantalla y lo ponéis en, en mosaico, en mosaico, perdón, en, en zoom, eh, lo veréis mucho más grande, ¿vale? O sea que. Sí. Esas dos cosillas. Yo pues eso, como yo de aquí puedo ir copiando, puedo ir copiando y poniéndolo en la. En la en el chat, no, no va a haber problema en eso. Aunque dicen que en file, preference, y font se puede cambiar, pero si no encuentras la opción, tampoco vamos a estar. Si sí, no, yo no la, no la he visto. Puedo mirar una última vez donde sí, sí. En el chat te lo, te lo comentan que en file. En ¿Está preferencia, bien. Pero eso aquí en el en el en el google. En, en MATLAB, vale. Sí. En preferencia. Y tiene que aparecerte este fuente. En, en ¿Más las preferencias? Fuentes, no, no sé. Ya te digo, yo conozco el lenguaje, pero el, el, aquí están las preferencias. Pero el, el programa lo, lo suelo usar más Octave que este. Preferencias. Fuente, ¿dijan? Sí, dicen que en Fuente. Bueno, ah, ahora. Poner, le voy a bajar un poco porque si no me ponga algo grande, me parece que... Claro. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora se ve bien. Vale, perfecto. Gracias por el apunte. Otra cosa que hemos aprendido. <risas> pues sí. Bueno, eh, si tuviéramos variables grandes o mucho trabajo, muchas cosas en el, en el, en el workspace, y nosotros queremos conocer el valor que tiene una de las variables, simplemente introduciendo el, el nombre de ella y pulsando inter, inter eh, nos va a decir cuánto vale, ¿vale? Esto puede ser útil para, para algunas cosas. También hay uno, los comandos básicos, dentro de los comandos básicos que podemos necesitar es el de, el de borrar pantalla, que es CLC, cualquier otro lenguaje. Incluso si yo quiero borrar todo el workspace, space, porque vaya a volver a usar variables, porque tenga una, un, un comando que use que, que llame variable que si existe eh, no la crea o, o, le, o le suma un valor, nos puede interferir. Entonces podemos o bien eliminar solo una de las variables, o podemos directamente borrarlas todas. También, si, si tuviéramos abierta alguna, alguna otra ventana, si tuviera abierto MATLAB, que puede abrir ventanas eso lo veremos si nos da tiempo a, a hacer algún gráfico. Es muy sencillo cerrarlo dándole a close all. ¿Vale? Entonces, vamos a limpiar pantalla. Bien, entonces, vamos a declarar un par de variables. Eh, una que va a ser A, y otra A mayúscula, para que veamos que realmente no hay problema con declarar variables distintas, y a la variable A le vamos a dar el valor 8, y a la a mayúscula menos 2. ¿vale? Entonces, eh, para que podáis interactuando, os propongo que calculéis el promedio de, de este valor. ¿Vale? Y se lo asignemos a la, a la variable bien. ¿Por qué digo esto? Mientras vais, supongo que trasteando, al igual que eh, vais trasteando yo también. Lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos directamente eh, poner A más A partido por 2, ¿no? Sale 7, no nos sale correcto. Y esto es porque eh, aunque otros otros software hacen harían primero a más b más a, o a más a en este caso, más la siempre va a tener el, el orden, la prioridad que se tiene en matemática. Entonces, primero hace la división o la multiplicación y después la suma. Entonces necesitaríamos hacer, introducir paréntesis y dividir. Aquí podríamos asignarlo a B, como he dicho, directamente diciendo de que B sea el resultado, o podríamos haberlo hecho directamente, que sería lo más lógico. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestro, nuestro resultado. Esto lo quiero introducir para que veamos que es importante el uso de paréntesis eh, a la hora de, de declarar operaciones porque si no nos puede dar resultados que no sean los correctos. El de antes hemos visto que nos el promedio 7 cuando el, el valor promedio debe de ser 3. Entonces, tenemos otra, otras oh, eh, vamos a otro letras que tienen o, o variables que tienen su propio nombre, como puede ser pi, y pi se puede declarar de dos maneras distintas. Vamos a declararlo así. Como, como directamente sin los paréntesis y no hay ninguna diferencia entre claro de una manera u otra luego eh, tenemos el, el coseno que se de nos dice eh, que hay un error, porque no le, no le hemos asignado ningún valor al calcular el coseno ¿vale? se declara coseno y le daríamos a lo que quisiéramos, por ejemplo a y calculamos el coseno. Tenemos el coseno, seno o la tangente, que son muy utilizados, vamos a poner cada uno de ellos para que veamos cuál es el comando, ¿vale? Pero la única cuestión que hay que tener en cuenta es que MATLAB, cuando nosotros declaramos o nombramos un coseno, un seno o cualquier función trigonométrica, siempre... Por defecto, lo va a hacer en radianes, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos trabajar en, en grados, tenemos que declararle que sea en, en grado, Y eso también tiene una función para ello. En este caso, es el, el sin de, ¿vale? Con, añadiendo, añadiendo una de final, también al coseno o a la tangente. No obstante, si nosotros estamos trabajando en grado y queremos pasarlo a radianes, también tiene funciones más para que no tengamos problemas en esto. Depth to RAM es la, la función que nos devolvería radianes, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y tenemos también el, el caso opuesto, radianes. Debería funcionar. Perdón. Es el español. El español en medio, que he hecho mezclar los dos idiomas no, no va bien. Bien. Entonces ahí tenemos eso. Podríamos trabajar eh, o bien usando el comando correspondiente o podemos pasar a grabo o radianes en el momento que nos haga falta. Lo mismo pasa con, con los logaritmos. El, el logaritmo de A este es el logaritmo neperiano, y si queremos el logaritmo decimal, pues, tendríamos que declararlo, también como logaritmo 10, ¿vale? Hay otras funciones que pueden ser útiles, como la raíz cuadrada, ¿vale? y la, una que es súper útil, en, en MATLAB hay otros lenguajes que la tienen similar, es el, eh, la potencia. La potencia porque nos permite... El número o la variable, el, el que queramos, un vector, eh, decirle a qué potencia lo queremos elevar. Si es 2, si es 3, el que sea el cubo, y esta sería la, eh, la sintaxis, ¿vale? Power, abrimos paréntesis y el primer número se declara, eh, eh, lo que quieres es, es la base y el exponente es el segundo, se separan con comas. No tendría. ahora vamos a ir viendo porque la, la sintaxis en MATLAB usa paréntesis, usa coma, usa punto y coma y, hay, y tienen cada cosa un, un significado que no se pueden usar eh, eh, indistintamente ¿vale? y eso lo vamos a ir viendo poco a poco MATLAB no lo he comentado, estaba estaba puesto en el, en el abstract de, del taller es un, eh, la ventaja de este software con respecto a otros es que es un software que está orientado al cálculo vectorial y matricial, ¿vale? Entonces, directamente trabaja con vectores y con matrices. Esto que tenemos aquí, estas variables, las está tomando Matlab realmente como si fuera una matriz, es que al darle de clic le, le abierto, es como si fuera una matriz uno por uno, lo pone aquí, ¿vale? Entonces, porque Matlab, eh, su base fundamental del trabajo son las matrices, Bien. Entonces, esto lo comento ahora porque vamos a empezar a, a declarar alguna matriz o algún vector. ¿vale? ¿Cómo declaro un vector? A, hasta ahora hemos visto que si yo quiero declarar una matriz, o sea una matriz es una variable, voy a limpiar la, la, la pantalla primero, si yo quiero declarar una variable directamente escribo Variable, nombre de variable, y le doy un valor. ¿Vale? no el problema, lo declara perfectamente. Si yo quiero ahora declarar un vector, un vector fila, digamos, voy a, a declararlo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo mal para que, en primer lugar, un, el número, y no nos deja decir una expresión inválida. Entonces, esto tiene una, una manera correcta de decirlo que, cuál podría ser. Pues si hago así... Eh, veis que ha, lo que ha hecho ha sido declarar varias veces eh? la coma. de la manera correcta, cuando yo quiero declarar una, tanto una matriz como un vector, es que le, le digamos, entre corchetes, qué elementos son los que van a tener eh, nuestro vector o nuestra matriz. Bien, si yo aquí directamente escribo número, y si pulso Enter, ya me ha devuelto un vector. Un vector que... Vamos a pulsarlo aquí para abrirlo ¿eh? Que es un vector fila con los números separados, ¿vale? Tal como yo lo he separado con espacio. No ha necesitado nada más. Eso lo podemos aclarar también separándolo con coma, que a veces mmm, puede ser útil, ¿vale? Puede ser útil si lo que estamos es, eh, introduciendo son variables distintas y en lugar de un número. Si yo quiero que en vez de un. De un en lugar de un vector fila sea un vector columna lo podemos hacer de dos maneras la primera es declarando lo igual que hemos declarado pero en vez de separar por espacio o por coma, lo separo con punto y coma ya tenemos un, un vector columna pero yo podría directamente haber dicho otra cosa haber hecho otro comando que es decirle B sea el, perdón, el transpuesto. ¿vale? Y de esta manera hemos pasado de un vector columna a un vector fila. Eso lo podemos generar de dos maneras, como yo he hecho, con el, con el punto y el apóstrofe este, o podemos directamente usar la función transpose. ¿Vale? punto y coma no lo he devuelto en la pantalla y he vuelto a pasar a, al vector eh, columna. Bien, entonces si yo ahora quiero declarar una, una matriz, vale una matriz C, lo que haré será abrir corchetes y entonces los elementos que yo vaya empezando a introducir, los que voy a introducir separado por espacio, estos van a ser siempre una fila ¿vale? si yo lo separo con comas, lo que yo separe por comas aquí, aunque lo puedo mezclar, ¿vale? si yo separo por comas vais a, vais a ver cuando yo separo por comas, esto son distintas columnas dentro de una fila ¿vale? tal cual eh, que yo mezcle o no eh, los separadores, pero si entre ellos yo introduzco un punto y coma esta no es consistente pues como hemos dicho estamos trabajando, eh, más la trabaja como, con matrices si yo le, le pongo punto y coma ya si sí me devuelve dos filas distintas, entonces las comas y los espacios me separan columnas y los puntos y comas lo que hace es abrir una nueva fila dentro de la matriz, ¿vale? La matriz igual, la podemos tratar igual que un vector y decirle que me devuelva la respuesta. Oh, no sé. Vamos a dar otro nombre, al lugar del otro. Vale, vale, entonces uno de los laboratorios, ¿no? ¿Vale? También lo podríamos haber dicho como con la obra. Trabaja exactamente igual. El, eh, a Marla le da igual que estemos trabajando, sean vectores o sean matrices. Lo único que va a mirar es, como habéis visto, el error que he cometido antes ha venido muy bien. Eh, aquí, lo único que va a mirar es que sean consistentes la, lo, que, lo, que, lo, lo que estemos trabajando. Si queremos hacer un producto vectorial, tienen que tener las dimensiones adecuadas y etc. ¿Eh? Bien, eh, más comandos que nos puedan servir... pues tenemos eh, el redondear, ¿vale? Vamos a redondear, vamos a declarar una variable que al a, a volver a limpiar pantalla. Fijaros, eh, 2,789, pues en eh, MATLAB tienen mmm, distintas maneras de redondear, ¿vale? Directamente hay un comando que se llama ROM, que es el que redondea. Fijaros, nos ha devuelto 2 vamos a dar el mando, nos vuelve a dar 2 eh, y por último ¿qué ha pasado aquí? pues que todo nos está devolviendo un valor de 2 porque está devolviendo hacia la primera, eh, hacia el primer valor. Y de hecho, round debería darnos el segundo El redondeo hacia 3. No sé por qué. Es porque has puesto round 2 en lugar de round a. Y eso es decir, es sencillamente. Si está pensando en algo y por qué no me está dando. Gracias. Creo que estaba dentro. Round sí nos debe devolver siempre el, el redondeo como nosotros lo haríamos, que es, eh, si es mayor de 4, me, me devuelve el, el número entero por encima. Si es 4 menor, me devuelve el, la parte entera. ¿Qué pasa con floor y con fix? que suelen ser muy, muy interesantes, fijaros, eh, si yo tengo, en lugar de, voy a declarar una variable B que sea menos A, para que veamos la diferencia, ¿vale? Si yo le digo primera flor de B, me devuelve menos 3, ¿vale? Fijaros que B es menos 2,789, pero si le digo que sea fix, me devuelve menos 2, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Si, si os fijáis, menos 3 es menor que menos 2. Entonces la diferencia es que fix me va a devolver la parte entera y flor lo que hace es devolverme la parte entera más cercana siempre tirando hacia el al, al número más bajo. Si el número más bajo es 3, en este caso, es el que me da, el redondeo es el número más bajo. En el caso del de número positivo me daba 2 porque 2 es menor de 3. ¿Vale? Bien. Pues ahora es cuando ya vamos a empezar a, a hacer otro tipo de, de cuestiones, más, vamos, aparte de, de introducir comando vamos a empezar a a cargar archivo y a poder guardarlo, ¿vale? Ahora os vendría bien que, podáis, que pudierais probar por si os da problema cargando, ¿vale? Eh, aseguraros de que estéis en la, misma, en la misma carpeta, en el entorno de trabajo, en el Power de donde tengáis las tres, la ¿vale? Si alguien no lo tiene, ahora os digo, para crear una, una, base, una base de datos similar... Yo voy a borrar pantalla y voy a cargar. Bien. Malla, como tiene un texto gráfico, es muy fácil cargar en realidad. No tendríamos nada más que dar doble key. ¿vale? Aquí. Y si el equipo me deja, efectivamente, tenemos esta pantallita y nos dejará cargarlo de varias maneras. Nos dirá si, mira, aquí tenemos esta parte aquí que nos dice si hay algún valor que no puede cargar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Aquí es reemplazarlo por nan, que lo entiende como, como no valor, ¿vale? que no tiene valor. lo Puede, exclu puede excluir toda la, la fila o toda la columna, lo que nosotros queramos. Y luego tiene el tipo ¿eh? de, de variable o de matriz que vaya a crear. Puede ser una tabla, puede ser una, un vector de columna, una matriz numérica o un vector, un array de, de caracteres, etc. ¿vale? A mí me gusta trabajar siempre con matrices, porque tiene cierta ventaja a la hora de los cálculos. La tabla tiene una ventaja sobre la matriz. Si le selecciono la, la, la tabla, y cambio ahí a que empiece a, a contar desde el 1, en este caso, desde, desde aquí me lo va a reemplazar, pero si, si no fuera el caso, fijaros, bueno, aquí tenemos, bien. Que nos ha cargado arriba, al poner es una tabla, no, los nombres de las variables que yo se los tengo metido en este MATLAB en la primera fila. Eso no lo hace con la matriz. La matriz directamente no, nos borraría la primera fila. Ismael, ¿Sí? la pantalla, como estás compartiendo solo una ventana, no se ve la, la otra ventana. Ah, pues sí. hace tiempo decirme, lo que voy a hacer entonces, eh, si queréis, comparto la, la pantalla completa para que se vea, porque estoy un rato explicando una cosa que no estáis viendo. Sí, esto pasó por la configuración, pero como eso daba un poquito igual. Sí, sí. Ahora, lo, la, en realidad, no habría mucho problema porque, porque ahora lo voy a explicar para, para hacer la, la carga eh, de manera por comando, que, que es mucho más interesante que por, que por la ventana. Es mucho más interesante porque podemos automatizar procesos de carga y cerrado y, y, y modificaciones de archivos. Entonces, es mucho más interesante siempre hacer las cosas por comando que por interfaz gráfico, pero bueno. Como es una opción que tiene, hay veces que puede costar uno no se puede acordar cómo hacer algo y lo quiere hacer rápido y, y viene bien. Bueno, pues empiezo desde el principio. Esta, eh, ¿Habéis visto que he pulsado? Bueno, voy a hacerlo más lento. He pulsado doble do clic sobre el archivo DFL, ¿vale? y me, me salta esta ventana, que ahora sí se debe ver, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos aquí la parte de import, ¿vale? Y, y nos pone, primero va el rango. O sea, ¿Qué es lo que va a importar? Me está diciendo que va a importar desde la eh, columna, la fila 2 hasta la I113. Esos son abajo del todo. ¿vale? Esa es la última, que tiene. ¿Por qué no incorpora la 1? Por lo que estaba diciendo al principio, esto, la 1 eh, ha leído que son una cadena de caracteres y eso no le interesa, porque a la hora de hacer cálculos con la con, lo, con los números, mezclar número de caracteres, no le va bien Si yo le dijera, le obligara a coger la fila 1, ¿vale? Entonces tiene lo que estaba contando antes, que era que nosotros podemos decirle que reemplace lo, lo, lo que haga con, la, con los valores que... que con la, Vamos, con los componentes de, de la base de datos que no le van bien. ¿Vale? Puede reemplazarlo con NAM, que eso ya sí le vale, porque decirle que no tiene valor numérico. ¿vale? Puede excluir esa fila, puede decirle que excluya eh, columna. Si le quiera excluir columnas, aquí lo excluiría todo, no cargaría nada. ¿Vale? Entonces eh, decía, el, el tipo de, de matriz o, o de variable que crea. Eh, lo que seleccionamos aquí puede ser una tabla un vector de columna, una matriz etc. La tabla decía que tiene la ventaja de que le asigna nombre a cada una de las columnas. en este caso toma el valor de la primera fila que yo la, la tenía con nombre de variable, le ha puesto entonces la, le asigna ese, ese nombre y, y, y vamos voy a cargar para que lo vean. La diferencia es que a la hora de, de hacer ciertos cálculos, MATLAB no usa el cálculo matricial con una tabla. Entonces, muchas de sus ventajas las pierde. Si le doy a que sea una matriz numérica, pues lo eh, cargaría normal. Como he dicho, sin, no, no le daría nombre a, la, a las distintas columnas, no las asignaría como si fueran variables independientes y podríamos cargarlo, ¿vale? Esto, como he cargado el otro no lo, no, lo voy a, no lo voy a cargar, fijaros que ahora tenemos en el workspace una tabla que le hice aquí, ¿vale? que si yo la abro, tiene cada una de ellas puesta su nombre. Esto simplemente lo muestro para que veáis que está, que se puede usar, de hecho eh, se podría... Se pueden llamar a las columnas de la, de la tabla por el nombre que se le asigna, pero no es en principio objeto para hoy porque eso no, no lo podemos ver todo. vale Entonces directamente vamos a, a trabajar con, con más Tengo aquí, también os he dado... Una, un así, ¿vale? Eh, separado por espacio, por tabulación. A más le da igual que esté separado por tabulación, que por coma. Como él detecte que hay un patrón de separación, lo directamente lo, lo selecciona. Aquí, fijaros que ya ha puesto el cap solo. Es eh, bastante ágil eh, eligiendo qué, cuál es el separador, ¿vale? No hay problema con eso. No es como Excel que tenemos siempre que estar, cada vez que, que cargamos un archivo DAT, como no tengamos cuidado, no nos carga bien los datos. Aquí no, no es solo haber, yo no me he encontrado con un problema de esos. Y cargo archivos separados por coma, por tabulación y, y por otro, por otro distintos. Entonces, eh, se, podríamos elegir aquí también, como lo queremos cargar, lo carga igual. Esto lo hago porque ahora voy a enseñar que hay un pequeño problema. Octave no tiene ese problema con, con este tipo de, de archivo DAT con... Eh, con string de caracteres y, y datos Y no es que sea un problema real, en realidad se puede salvar Pero que es más es más es latazo en mala A la hora de cargar los archivos Por comando Y esta última base de datos que he puesto Esta, la única diferencia Que tiene con, con la otra Es que no tiene eh, cabecera ¿Vale? Yo normalmente trabajo con este tipo de, de, de base de datos Me resulta mucho más cómodo Trabajar un, un dat que no tenga cabecera Y guardar las cabeceras en otro lado aparte ¿vale? Pero eso son eh, cosas personales, de gusto personal, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a cargar archivos. Si yo quiero cargar un Excel, MATLAB me permite cargar directamente lo, lo Excel con un comando que es eh, fls-read, ¿vale? Si yo eso le pongo su, su eh, paréntesis, con comilla y le digo MATLAB. 1.xlsx. Y cierro. Simplemente con este comando, habéis visto que como lo he puesto punto y coma, me ha mostrado en pantalla el contenido. Sale dos columnas porque como no hay espacio, primero pone las que entran y después las que entran. ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha cargado en una variable que no es una variable realmente, es ¿eh? la. El, el, la respuesta, siempre la respuesta la llama AMS. Ahí está el cargado. Eso lo podríamos haber solucionado. Vamos, ahora lo podríamos solucionar diciendo que yo no quiero que sea una matriz A, o podría directamente haberlo asignado en la, en, en la carga. Quiero que sea A, se cargue y efectivamente lo carga. Fijaros, que como estoy cargando matrices no carga el nombre de las variables no carga la primera columna ya directamente eso lo, lo salvamos así bien hay otra otra forma de cargar hay varias formas vamos pero hay una muy sencilla que es el comando load que si yo cargo siempre con comillas no hay que decirle, decirle eh, escribir comillas cuando eh, metemos en un, en un comando algo entre paréntesis, un en comillas, le estamos diciendo que son eh, caracteres, que no son números, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Pues que hay texto en la primera fila. Entonces, habría que mm, e indicarle a Marla para cargarlo que la primera fila eh, eh, son nombres de. Son headers son cabecera y que no que no, no, no, no cargue vale es mucho más sencillo va, mucho más rápido tener la la variable o sea la, la base de datos sin eso sin esta cabecera y directamente le damos con el load y la carga veis ha cargado directamente la diferencia entre el, el excel y el y este el load de la de los ASCI es que. Si tú no le dices dónde lo carga, ya te crea una variable donde lo mete. De hecho, los ACI son mucho más rápidos de cargar, como habéis visto. El, el Excel ha tardado, no, no hay mucha diferencia porque son pocas datos, poca, poca pero, pero tal, se, no, se ve, puede notar la diferencia, ¿vale? Este también lo podríamos haber declarado con, con un nombre. Vamos a decir que lo grabo, aquí puede ser en no solo tiene que ser una sola letra, pueden ser varias y lo carga en, en ese, en vez de en, en, el, en el nombre de la base de datos ¿Vale? Entonces, ahora mismo hemos aprendido a cargar datos, hemos visto lo, los comandos más básicos y nos quedaría que si hemos trabajado con, con datos, hemos hecho operaciones, hemos modificado columnas, hemos añadido columnas, hemos hecho lo que, lo que, eh, lo que necesitáramos hacer pues que podamos nosotros guardar los, los valores. Si yo directamente aquí pulso save, me va a guardar un archivo punto más, que es el entorno de trabajo entero. A mí no me gusta guardar el entorno de trabajo entero, me gusta guardar lo, los resultados finales de lo que yo he hecho. Entonces yo directamente lo que haría sería guardar, pues, si tengo la, la matriz, la base de datos, esta GB, que se ha generado aquí, que en realidad es la misma que, que lo que está en, en el archivo más la 1A o en cualquier otro, ¿vale? Pero lo voy a guardar, voy a guardarlo y pues, le voy a decir yo quiero que sea eh, resultado voy a dar una extensión dat, voy a guardar un archivo así vale. quiero que sea esa variable o, sea, o, o esa matriz o, o ese vector, lo que quiera guardar y ahora le decimos en qué formato queremos que lo guarde ¿vale? Yo hago eso me ha creado en el directorio un archivo que ya ha podido cerrar el programa, que ya no pierdo ese dato, ¿vale? Y eso ya está ahí y es idéntico a lo demás. La única diferencia es que al guardarlo en así como veis, está aquí, si me, en lugar de verse el 2012 y pues lo hace con notación con científica, pero no pasa nada porque a la hora de cargarlo, mala eh, lo transforma y, y lo pone como número, ¿vale? Cargarlo, veis, Mal la lo voy a poner. Si lo abriera abrierais en Excel, sí os saldría eh, el, la anotación eh, científica en vez del número. Vale. Pues ahora sí vamos a empezar a trastear todo un poco. Hemos visto que esto tenía algunas sí, columnas. Bueno, voy a cargar los datos. Yo voy a cargar los nav, eh, en A la mayúscula voy a hacer un doad de MATLAB 1A ¿Vale? y tiene pues nueve columnas vamos eh, quien no tenga la base de datos porque no haya podido descargarla puede hacer esto lo que es el Magic 9 por ejemplo y esto nos, nos, nos salva un poquito, es que nos da una matriz cuadrada de nueve filas por nueve columnas, con valores aleatorios, Entonces, con eso ya se puede trabajar, ¿vale? No habéis parado mucho, sobre todo en cuestiones técnicas, hasta ahora lo está ahí, eh, yo supongo que lo habéis eh, entendido todo, ¿Verdad? No dudéis en preguntar cualquier cosa, porque de hecho la, la parte más básica del manejo de Matlab ya hemos llegado a, a fin. ¿vale? entonces ahora nos toca empezar a trastear ya con una matriz. Os voy a enseñar a, a la función de script, a, a que podamos crear código un poco y ya hacer cosas más elaboradas. ¿vale? Entonces, bien. En primer lugar, eh, nos podría ser útil como lo que nosotros hagamos en las variables, en las matrices, en la base de datos que tenemos cargada, no se guarda dentro de, de, del archivo del directorio, pues a lo mejor nosotros, en lugar de haber cargado la matriz entera, podríamos haber cargado una parte, pero bueno, hemos cargado toda la, toda la base de datos y resulta que solo nos interesa una columna en concreto, pues, fijaros, yo puedo decirle que quiero que me guarde los datos de una columna en una variable distinta. Y variable C, le voy a decir que sea A, y entre paréntesis le tengo que indicar qué es lo que quiero de, de A. ¿vale? Entonces, eh, como hemos visto, coma separa, separaba, cuando declarábamos matrices, la coma separaba fila. Aquí lo que separa son dos cosas. Eh, en primer lugar, nos va, le indicamos qué fila queremos. Y en segundo lugar, indicamos qué columna, ¿vale? Si yo quiero, vean, esto os recomiendo que trasteéis, que empecéis a trastear para que para que se os afiance. Si no, esto luego no lo Si yo quiero la primera fila y el valor de la tercera columna, eso me lo guarda directamente, dice que es 845. Fila 1, tercera columna, 845, efectivamente, ¿vale? Puedo querer que sea, al revés, eh, eh, toda, la, toda la columna 3. Si quiero toda la columna 3, eso lo, lo indico diciéndole que me dé eh, con dos puntos toda la columna, ¿vale? Fila 1, eh, hemos pedido la, la fila uno eh, todas las columnas de la fila 1, perdón, es lo que le hemos indicado aquí. Si quiero todas las filas de una columna, le digo qué columna es, y le doy dos puntos en la fila. y Aquí efectivamente nos devuelve todos los valores que tiene la columna 3. ¿vale? Podría ser el caso de que me interese, por lo que sea, Eliminar una de las columnas. ¿Vale? Entonces, si yo uh, voy a decir primero que sea, pues Imaginaros que yo quiero eliminar la columna. 3. Por eso, ¿cómo lo hago? Si yo directamente declaro eso. Que quiero que el valor de todas toda las filas de la columna 3 sea blanco. Fijaros qué ha pasado en, la, en el conjunto C de datos de mayúscula. Ahora, en lugar de tener nueve columnas, tiene 8. ¿vale? Ahora, nuestra columna 3, su primera valor es 70. Sin embargo, en la original era 845. Y 70.4, que es el que tenemos ahora como el valor de la primera fila de la columna 3, es el que corresponde a la, a la columna 4. Realmente lo que ha he hecho es borrarnos la columna 4. Fijaros que yo he, esto lo he hecho en otra, en otra matriz distinta para conservar en, en A la matriz A con todos los datos. Ahora digamos que, que yo quiero volver a recuperar que mi matriz C tenga eh, todos los datos que tiene la matriza Como lo que he borrado es la, la columna 3, pues directamente yo puedo declarar la columna 3 y decirle que eso sea mi columna 3D. ¿Qué ha pasado? Si os fijáis, yo he recuperado mi columna 3 pero, ¿qué ha pasado con la 4? La 4, que estaba en la 3, esa la he eliminado, ¿vale? Entonces, si yo quisiera recuperar todas, lo que debería haber hecho es declarar todas las columnas que tiene que tener, ¿vale? Tendría que haber puesto que la, en, en este caso sería que están de declarar C, sin decirle de qué columna, y empezar a declarar aquí todas las columnas. En primer lugar, sería eh, C. Quiero todas las filas y quiero columnas. Ahora tenemos las tres primeras también, la que falta la 4. Pues le digo de la 1 a la 3, fijaros. Esto estoy haciendo porque para que, hay que que se puede declarar también un grupo, no solo una de las columnas. Ahora, aquí quiero cargar la, la que me falta, que es Sana y después ya quiero cargar el resto, que es desde la 4 a la 8. Y así de ahí vuelve a estar, en el 3, la, el 845, en el 4, el 70.4, ¿vale? Y ya tenemos otra vez todos los valores que había. Vale. Eh, con las filas, ya hemos también declarado fila, o sea, eh, obtenido una fila, hemos obtenido un valor... ¿Qué os parece si practicáis vosotros? Os digo alguna y, y después de que lo, calcu lo calculéis lo digo porque, porque si me veis a mí hacerlo, eh, supongo que no, lo, que no lo hacéis o, lo, o no os da tiempo a hacerlo vamos a, vamos a sacar el valor, quiero que me deis una variable que corresponda al valor de la fila 1 y la columna 7 y otro que sea al revés de la, de la fila 7 y la columna 1. ¿Vale? Calcularlo vosotros, eso y además, esté que bien que fuerais capaces de llegar a. había una, habido una ventanita donde lo puede adquirir. ¿Vale? Eh, entonces, obtener el valor de la fila 1. y luego no estaría mal que, poder, que os podría obtener directamente una variable bueno, una matriz eh, vamos a llamar G que tenga desde la fila 1 un, 1 a 5 y columnas, y 4 Probar a hacerlo, a ver si, si os sale a todos lo mismo, ¿vale? O si os si acordáis cómo hacerlo y, y después lo, re, lo resuelvo yo con vosotros. Vale, para ponerte nota a ti mismo, cuando estás haciendo un script como este, si esto lo va a correr, se pone con el tanto por ciento, ¿vale? eso son comentarios y, y no lo lee el programa, una vez que yo ejecuto. Si lo quisiera hacer aquí, si yo pongo esto, no hace nada, ¿vale? A igual a ver que existe. Nada. Vale, ahí tenemos la solución, Martina tiene la solución correcta a, la, a las dos asignaciones y faltaría, faltaría lo que es, ah, perdón, sí, que he quitado el enunciado, disculpad, faltaría este, que es la, una variable, llamar una variable G, eh, una matriz, vamos, que tenga el contenido de las filas 1 a 5 y las columnas 3 y 4, Así puedo ver. ¿Llega alguien a la a la conclusión? ¿Lo consigue alguien? Si no lo conseguís también lo podéis comentar. es más o menos como hemos hecho antes ya resolverlo ya que llevo porque tenido algo de tiempo ¿Vale? eh, G yo quiero que G tenga desde las filas 1 a 5 ¿vale? entonces G es igual a lo voy a hacer de varias maneras ¿vale? incluso vamos a hacerlo de otra manera, lo que vamos a hacer es que voy a, a enseñaros a hacer eh, script y entonces a buscar cosas con los script. En vez de resolverlo yo directamente aquí en un comando que es más vamos a hacer búsquedas con, con script y sería lo mismo que la búsqueda de hacerlo que voy a hacer lo que la resolución de eso. Y, y va a ser mucho más útil. Lo digo porque estoy viendo la hora y se nos va a echar la hora más. En fin. entonces, si alguien toma, le digo, que me cree en el script... Ah. Me abre la pestañita esta que ya había abierto antes, la que empieza a decir me abre una igual. Ahora voy a presentar otro tipo de cosas, una estructura para, para búsqueda. Vamos, vamos a hacer eh, bucle. Tenemos ahora aquí un sí hecho. De uno. Perfecto, entonces eh, significa que está ahí sacándole partido. Ahora vamos a hacer otro tipo de búsqueda. En vez de hacer las asignaciones así sencillas, pues como digo, podemos querer buscar datos. Eh, fijaros, ya voy a abrir aquí un segundo la pantalla de carga para que veamos si quiere. Yo he, he, he, he, bueno, he creado varias columnas, las varias columnas tienen primero el año, luego el día, aquí una que es hora y minuto, ¿vale? 845, la 853, aquí he puesto, esto es una humedad relativa que no le da necesidad de terminar. Relativa, simplemente, como tiene valores que podrían pasar por eso, le di ese nombre, ¿vale? Que las variables son todas inventadas. Esto temperatura, lo mismo digo, menos eh, datos que podrían coincidir con algo otra temperatura, pero vamos, que esta subida de temperatura. lo digo algo? Eh, vale, entonces tenemos aquí eh, presión, porque también por lo mismo, esto sí puede que sea sí, que sea presión presiones milibares eh, vale, y luego tres variables más, que llamé x, y, y, z. Pues vamos a suponer que yo quiero eh, pues todos los valores de, de presión que sean mayores de 956. Sí, eh, ¿Vale? Entonces, pues directamente lo suyo sería que nosotros pudiéramos coger y, y. Y vamos, y La verdad es que me he puesto a mirar la pantalla aquí de, de esto y lo he visto negro. Se ve el se mal, la verdad, porque yo al, al verla aquí en el, en el. Vale, vale. Entonces, quería decir: queremos buscar las la palabras de presión que sean mayores de, de 956, por ejemplo. Entonces, lo, lo ideal que estaba diciendo sería que yo pudiera, os pudiera dar una clase de elaboración de, de lo que son algoritmos y hiciéramos un algoritmo y demás, para algo tan sencillo, la no hace falta, pero la manera correcta de que procediéramos sería primero hacer un algoritmo y después eh, implementáramos el código. Esto se, eh, es la manera correcta de hacerlo así porque así no nos equivocamos, no tenemos que ir luego corrigiendo pasos atrás, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer directamente. Tenemos varios tipos de, de bucles. Primero vamos a declarar un, un, un for, ¿vale? Y luego dejaremos una sentencia if. Bien, entonces yo ahora mismo tengo cargada mi variable, mi matriz de datos a, y yo quiero que me haga un for, pero me lo haga a todas las filas de la variable, de la matriz. ¿Cómo hago eso? Pues yo voy a decir que quiero nombrar una eh, una variable n a la que le voy a asignar el tamaño de a. Con esto no bastaría, porque eh, nos da el tamaño tanto de la fila como de la columna. Hay otro comando que nos daría directamente el valor más grande, si es eh, a fila o columna. Entonces, ese no, no lo estoy presentando porque a mí me gusta hacerlo así, y pues, porque yo elijo el que quiero, ¿Vale? Porque si normalmente las matrices suelen ser, con las que trabajamos, suelen ser, pero podría pasar lo contrario, entonces no funcionaría el programa. Yo digo, ahora que viene, se quede solo con el valor 1, que guarda el, el número de fila En la segunda posición, en el 1, 2, guarda el número de columna y ese es el tamaño de, de la matriz que, que devuelve el comando exacto. Ahora yo voy a declarar mi for para i igual a 1 ahora voy a declarar una variable ¿vale? en la que me va a guardar todos los datos que sean mayores que eh, el 956 de la presión ¿dónde estaba la presión? a ver si la presión la tenemos aquí, ¿vale? Que es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Entonces, si mi A en la fila I y, y la columna 6 es mayor, ¿vale? de 956. En este caso quiero que haga algo, es ¿eh? que me asigne una variable que voy a llamar, fijaros, para que, que, que podamos darle el tamaño que queramos buena, y quiero que me lo guarde un valor, en cada, en cada fila me guarde un valor, ¿vale? O mejor dicho, vamos a guardar toda la fila en la que coincide ese valor. Ahora eso lo voy a dejar así y, y ahora lo declaro. ¿vale? quiero que de A me devuelva toda la fila en la que estaba ese valor. ¿vale? ¿Por qué he dejado esto en, en, en libre? Aquí tenemos que declarar ahora en qué eh, fila y en, y en qué columna nos va a guardar el dato. ¿vale? Podríamos decirle que sea la fila I. ¿Pero qué pasa si la primera fila no tiene valor mayor de 956? Se eh, pasaría el, el bucle, iría a la segunda fila, entonces nos guardaría la segunda fila. Si ese valor sí si es lo mayor de 956, ¿qué pasa con el resto de, de filas que no tenían valores? Nos ha asignado la segunda, todas las anteriores, nos va a crear un valor que es cero. Entonces lo voy a hacer así para que veáis... Eh, eso es lo que pasa. Entonces, quiero que sea en la fila ahí y le tengo que decir cuántas columnas va a tener. Como no sé, o no sé, o no me interesa saberlo, le doy los puntos. Entonces, ahí no hay ningún problema, nos va a poner todas las columnas que hay. ¿vale? Hay que cerrar el, el bucle. Bien, solo quiero que haga eso ventaja de Marla sobre todo de lenguaje de programación es que yo no necesito declarar previamente una matriz una perdón una variable para asignarle valores directamente con, con decirle la operación que quiero que haga la hace vale entonces ahora en la pestaña editor ya puedo yo bien eh, bueno en primer lugar debería de guardarlo porque si no está guardado el script no, no, no funciona si le doy a run lo va a guardar vale Vamos a, a ejecutar y le vamos a dar un nombre, le voy decir uno, y fijaros que por defecto lo guarda con una extensión punto .m, que es el, el tipo de archivos para, para, para los scripts de, script de MATLAB. Vale. Pues aquí nos ha generado ya una base de datos con todos los valores mayores de 956 de la variable de la, de la matriz original. ¿vale? Fijaros qué es lo que ha pasado, lo que comentaba. Todos los valores que tenían más de 956 nos los ha guardado en la, en la fila que correspondía. Pero esto puede ser útil si nosotros creamos que, que, que tengan el mismo tamaño por lo que sea. Pero todas estas, todas estas filas y columnas con cero realmente no nos dicen nada. Eso lo podríamos haber solucionado con un contador. Yo podría directamente haber dicho que A valga 1 fuera del bucle, porque si lo ahora porque lo tengo que va a hacer para el bucle, y aquí le digo que a valga a más 1, una vez que ha asignado a la fila a el valor. Entonces, tengo una que vale 1, una vez que encuentra un valor que es mayor de 256, lo mete en la, en la base de datos que he generado, y le digo que me cuente a ah, un número más para eh, ingresar en esa nueva fila el nuevo valor que encuentre, ¿vale? Si yo este A lo declaro dentro del bucle del for, será aquí, entonces cada vez que cambia de fila dentro de A, dentro de la matriz A mayúscula, asignaría de nuevo el valor 1 a, entonces siempre eh, siempre estaría indexando el valor que encuentra a la primera fila en buena. Lo mismo que si lo pongo en él, las tiene que estar fuera eso, pues, ¿vale? Entonces, eh, también le digo que cierre, que, que elimine A una vez que acaba, porque solo nos interesa la bomba, ¿vale? Si yo aquí pulso, perdón, close, no, close, acá la ventana, clear, yo pulso, y lo guarda y lo ejecuta, ¿vale? Y ahora fijaros una cosa curiosa. Como esta matriz existía, en, en, eh, va a repetir valores. ¿vale? Fijaros que tiene aquí a la 844 y aquí. luego Porque eh, veis la importancia de cerrar. aquí cerrado. De cerrar cosas cuando trabajamos. Crear buena y vuelvo a ejecutar. Si ahora ejecuto, ahora sí obtengo una base de datos mucho más pequeña, en la que solo están los valores que a mí me interesan, ¿vale? Bueno, esto, es, esto se podría hacer buscando un valor concreto de una columna, se puede hacer buscando un rango de valores, se puede hacer para muchas cosas, ¿Vale? Simplemente quería presentar, que viera ahí eh, cómo, cómo se sostiene esto. Bien. Eh, hay más cosas que, que estaban previstas, que quería que vierais, que son fundamentales yo creo que para, la, para trabajar datos. Este en concreto, es eh, súper útil en la hora de declarar eh, y buscar datos dentro de una base de datos, todo bueno, cuando son grandes, porque nos puede interesar buscar condiciones concretas climáticas, buscar, eh, depender en qué tipo de datos trabajemos, ¿vale? Hoy es muy fácil eh, declararlo en MATLAB, es muy lógico, es uno de los lenguajes que sigue muy, una lógica muy similar a, a, la, a la que podemos seguir cuando nosotros trabajamos o hacemos un algoritmo lo más parecido, ¿vale? eh, Que sea matricial, enfrentado eh, a matrices, nos ayuda mucho también a, a poder eh, decir cómo quiero ordenarlo con los datos de salida, ¿vale? esto incluso aquí yo les podría haber dicho que me guardara los datos, hay eh, una variable que, que se llamara eh, primera como el enseñante, como la variable o la matriz, eh, la base de datos generada se llama buena, buena y en el formato así, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas con esto, no, no nos da tiempo a ver, porque podríamos decir tener un, un número determinado en el directorio de base de datos y podríamos pedirle que las cargara sola una por una, eh, que buscara ciertos datos, que hiciera ciertas operaciones entre ellos y que los guardara, ¿vale? Lo que sí me interesa que veamos es que podemos hacer otro tipo de que podemos hacer operaciones también, ¿vale? entonces vamos a borrar aquí, sí. Entonces, yo puedo decirle que una matriz B sea A por. Esto es eh, lo que utiliza para la Jutei, ¿vale? Disputar esto que estoy poniendo aquí. Por B. Que va a ser la, la 3. ¿Vale? Ejecutar esto para que veáis esto eh, estamos hablando de que son dos matrices, eh, queremos la columna 2 de una que la multiplique la, la columna 3. ¿vale? Eso podemos, yo podría dar aquí a ejecutar, me guardaría y jugaría o le puedo dar al botón derecho y evaluar. He puesto el punto y coma para que no me lo den de pantalla y fijaros. Primero si hay un problema, una coma. Ahora sí dice evaluó selección. Fijaros que dice, vale que las dimensiones de las matrices no son correctas. Entonces, más la, eh, una ventaja que tenía como decía es el cálculo matricial, pero una desventaja que tiene con otras, o, o podría ser una desventaja, es que eh, tengamos estructuras con distintas tamaños que no nos permite hacer ciertas cosas. Bien, entonces eh, vamos a empezar a hacer otro tipo de cuestiones que va a ser la, los objetos finales que quería, que quería ver. Como pues nos quedan 20 minutitos, para que dejemos también por si quería hacer alguna preguntilla o unos minutillos. En primer lugar vamos a hacer un ajuste lineal, nosotros podemos tener datos y yo quiero, pues, vamos a seleccionar cuáles. ¿vale? Tenemos presión y temperatura, pues, vamos a suponer que yo quiero que mi variable X me, me, la, me la pueda predecir con la temperatura y con la presión, ¿vale?, no es necesario, pero yo lo voy a hacer así, y digo, pues bueno, yo tengo una variable, mi variable X, que hemos dicho que está cerrado, me parece. Bien, la X que está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la columna 7, voy a llamar a una variable Y que va a ser... Todas las filas de la columna 7, ¿vale? Y eh, una matriz que voy a llamar X, que va a ser, como he dicho, con la presión y con la temperatura, que son las 2, 3, 4, 5, la 5 y la 6. Primero la temperatura, luego la presión, ¿vale? Entonces la A, ah, 2.5... puntos, 5. Y la A, puntos, 6. Digo, esto es un paso intermedio que no, en realidad no le falta, pero que a mí me gusta hacerlo. Y fijaros, eh, hay muchas maneras en, en MATLAB de, de hacer una solución de esto, pero hay una muy elegante que a mí me gusta, eh, porque nos, nos devuelve un modelo ya completo, ¿vale? Entonces, hay un comando, ptlm, en el que yo le digo que quiero que me haga eh, el ajuste lineal. Oh, un ajuste lineal hay otro tipo de ajustes que sé que eh, Malas tiene más funciones para otro tipo de ajustes, pero vamos a ver solo el lineal. Yo digo que me haga un ajuste lineal de XD. De de Esto lo voy, a, lo voy a ejecutar. Vale. Fijaros, me ha creado mi variable, mi, bueno, mi matriz X con mi, mi temperatura y con mi presión la i con eh, la columna x esto lo podría haber eliminado, borrado todo lo anterior podría ya he dicho que emplea x e y y ya eso no tendría el resultado ¿vale? pues fijaros el resultado del de cuando fit lm voy a bajar más, más tamaño nos dice que ha hecho este ajuste y es igual a 1 a más x1 más x2, o sea, nos dice que hay un, un intercepto, un, un, un término independiente, y dos variables. El término independiente es este, es el valor tiene este valor, ¿vale? Este es el coeficiente que acompaña a la primera variable, a la temperatura, y este es el coeficiente que acompaña a, a la segunda variable que es la presión. ¿Qué me interesa de aquí sobre todo? En realidad interesa todo, pero fijaros, nos da el p-valor de cada coeficiente que nos calcula. Por cada, en este caso la variable. Nos dice que es significativa, menos de 0,05 es significativa la temperatura para, pre para predecir nuestro x, pero la presión no. ¿vale? ¿Qué más nos dice? Pues nos dice cosas interesantes de, del modelo. Número de observaciones que hay... Los grados de libertad del error, que son 109, eh, el, el error cuadrático medio, ¿vale? El R cuadrado, la onda del ajuste, y el R cuadrado ajustado, y también nos lo da, que es bajísimo en este caso, obviamente, porque cogido, hemos cogido datos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿vale? Y el P valor del modelo, no solo el valor, el valor, el, el, el, know, la significación de las variables, también nos da la significación del modelo. Entonces ¿Vale? pues es muy útil a la hora de, de, de trabajar con datos y establecer modelos usar un programa como este. A mí una de las herramientas que veo más interesante es quizás esta, porque nos devuelven mucha información en muy poco tiempo y de manera muy fácil. Y real, realmente hay muchos modelos que se pueden linealizar, muchos tipos de, de, de funciones. Ahí puede ser una función logística que podemos linealizar. Y con eh, este, este comando, aunque más la puede hacer otro tipo de ajustes, pero fijaros, con un ajuste lineal muy sencillo, y muy rápido, y realmente, aunque tenga muchos datos, tarda muy poquito en hacer, y nos da una cantidad de información grandísima. Y no solo la información sobre los coeficientes para que podamos predecir la variable, sino como os digo, nos da el error del modelo y su significación, ¿vale? Eso es interesantísimo. Bien. No he dicho antes, perdónenme que salte hacia atrás, cuando, cuando no podíamos hacer la multiplicación entre A y B e, era porque el número de filas en una 112 tras 9, entonces no encaja, porque estamos hablando de cálculo de vectorial, cálculo, eh, ¿vale? Era lo que estaba haciendo. Entonces, eh, sí podíamos haber hecho cálculo por columna que por, no por todas las filas, porque tienen el mismo. Entonces... Nos quedamos unos minutillos para ver la última parte que había previsto que viéramos, que es la, la del eh, dibujar, ¿vale? Vamos a hacer un plot. Podemos dibujar, pues, como hemos, hemos sacado una variable X y una Y, aunque la X tiene dos, dos variables, vamos a dibujarla eh, cada una de ellas, ¿vale? Entonces... Fijaros, yo puedo decirle que haga un plot. En el plot, mi variable x va a ser x. Y la variable y e. Ya con esto nos devuelve una, una gráfica. No necesitaría más cosas, pero se le pueden dar más cosas. ¿Veis? Nos ha devuelto un, una gráfica. Que tenga más o menos sentido, pero ahí no ha devuelto ya algo. Voy a cerrarla y le, a, le vamos a decir más cosas. Le vamos a decir que no quiero que me dé línea, sino que lo que yo quiero que me dé es puntitos por cada uno de los valores. Fijaros, no se ve muy bien. Ahora vemos, no con estos datos sino con otras cosas, vemos... Eh, Algunos arte. Fijaros que tenemos un montón de puntitos pegados aquí y alguno pegado aquí. Lo que sea. ¿no? Se puede hacer... ¿Para en serio? Vale. ¿Vale? Tenemos una nueva de puntos aquí grandísima, que no sería por los puntos extremos. Si podríamos haber buscado y haber eliminado esos puntos extremos, porque me he hecho un test de un layer, podemos hacer muchas cosas. ¿vale? Están aquí. Nos ha pintado puntitos en azul. También podríamos decirle que nos pinte eh, en rojo los puntos. ¿Vale? Pues en rojo los tenemos. Podemos decirle, encerrado ¿eh? que en vez de puntos sea circulitos. circulito no le ha gustado Me ha gustado que el puntito verdad por lo que sea bueno vamos a decirle no quiere por lo que sea un tipo de claro porque no es lineal y los puntitos de eso se los quiere con una auto lineal, bueno Ahora, ahora vemos otro tipo de, de Bien. Vamos a hacer la gráfica porque... Claro, no me he dejado hacerla porque porque he escuchado el programa entero y me lo he, me he ventilado ahí. Sí. Programa del directo. Ahora tenemos funciona. Bien, Si yo aquí le digo que sea rojo y que sea circulito, debería de poner. A ver. Como decía, pues. Circulito. Hay muchos tipos de, de gráficas que se pueden hacer, ¿vale? No solo esta normal en 2D, más la hace gráficas en 3D y, y otro tipo de gráficas en lo que dan, ¿eh? Vamos a decirle también que sea estrellita. No solo eso, ¿vale? Yo puedo coger y decir, pues, me quiero representar eh, la, primer, eh, eh, la primera función esta, voy a decir que sea una figura, que una figura que después la paralice y que me cree una segunda gráfica, voy a meter una segunda, y en vez de, en vez de, en vez de color rojo, voy a decir que sea verde. Y fijaros, aquí tenemos las dos variables a la vez en la misma gráfica. ¿Más cosas que le podemos hacer a la gráfica? Pues se le puede dar un título. Lo digo, que lo decía al principio, siempre que establecemos usar caracteres, no números, se va entre comillas, pues... Si yo ejecuto esta línea, fijaros que le hemos puesto mi un título, mi un primera gráfica. También le podemos decir que le dé nombre a un eje, a X, y le vamos a dar también aquí. Evaluamos esas dos partes y fijaros, queda totalmente definido. ¿Vale? Tenemos la I-22, yo creo que vamos dejarlo aquí para, porque yo he dado una tralla de conceptos y de, y de comandos ¿no? grandísimos que para el que sea totalmente nuevo, más pues le, le costará un poquito asimilarlo todo, como estará el vídeo, podréis volver a seguirlo más lentamente, eh, ir vosotros trabajando y, y haciendo todos los cálculos, pero me parece que es una aproximación que ha sido bastante completa, bajo mi punto de vista, lo mismo, lo mismo no. podéis además, si tenéis, esperabais otro tipo de, de, de cuestiones que hubiéramos visto o tenéis alguna necesidad de hacer un trabajo de datos con Marla, podéis hacer la oposición de, de que hagamos una segunda parte con, con un poco más de contenido más, más avanzado, ¿vale? Y buscaríamos a ver si yo podría sacar un hueco para que lo viéramos. Eh, como digo, yo creo que para hacer una clase inicial que hemos empezado de cómo se declara una variable hasta llegar a hacer un un ajuste lineal y alguna representación básica de, de alguna variable, eh, algunos gráficos básicos y de ponerle su título, darle colorcito, cambiarle la forma. Yo creo que está bastante, bastante por hoy, que bastante bastante de información para, para un solo día, ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, yo creo que es buen momento. Yo por aquí que hay una pregunta, dice que sea algún curso, por claro, de marla no lo sé. No, no conozco que haya ninguno, personalmente. Ismael, antes de nada, darte las gracias por el curso. La verdad es que ha habido bastante gente y creo que una segunda edición sería bastante interesante. Y te comento alguna dudilla que he visto por el chat, que a lo mejor se ha quedado un poquito más atrás. Vale. Que era, por ejemplo, estaban comentando si todos estos procesos que tú has realizado aquí con MATLAB son luego replicables en el otro software, en Octave. Todos los comandos que yo he puesto son, funcionan exactamente igual en Octave que en MATLAB. No hay ninguna diferencia. Funciona exactamente igual, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Bueno, hay una mano levantada. Esa persona que la, la... la variable g me duele por aquí porque se ha quedado con la duda. Ya no la había resolvido, si lo hubiera leído antes la hubiera hecho. Pero si os ha dado el resultado, podréis comprobarlo vosotros. Yo he dicho que fueran unas líneas una línea concretas y unas columnas concreta abriendo la, la base de datos y buscándola, veis si ya coincide, ¿vale? Entonces, os podéis resolver la duda vosotros solos. necesitabas un paquete io para cargar la pues eh, posiblemente posiblemente a lo mejor en octave necesitáis algún paquete para cargar el XLS pero eso es solución soluciona rápido si guardas le das a guardar como con el con el Excel y lo guardas con formato CVS o con tap vale te guardas tu propio archivo de, de ASI y, y lo puedes cargar cualquier base de datos. Yo, de hecho, normalmente no cargo a Excel, me gusta cargar directamente base de datos ASI y trabajo con ellas porque ocupan muchísimo menos espacio. De hecho, si veis el tamaño de, la, de los dos archivos, mira que son pocos datos y, sin embargo, es muchísimo más grande el Excel, ¿vale? Entonces, yo creo que es mucho más interesante siempre trabajar con, con archivos DAT que con, que con Excel. Por aquí veo que hay un, un comentario sobre muy extenso. Bueno, intentaba que, que pudierais luego conseguir trabajar solos, hacer cosas. Y sí, podéis hablar por micrófono, yo creo. Ya hemos sí. acabado realmente, entonces cualquier comentario que le decir. ¿eh? Hola, Hola buenas. No sé, sí, sí, Espera, me... que habéis hablado los dos la, eh. Wences, decías que, es que no te hemos ido porque habíamos... Sí, que si sí, hay varias personas interesadas en, en hablar por micro, que levanten la mano y vamos dando turno, pero o si sea, es solo una persona tampoco. Sí. Pues Francisco, si quieres, como estaba, había hablado, ha hecho un comentario, puedes puede hacerlo. Sí. Yo quería comentar una cosa, en principio. Yo creo, vamos, yo porque, por ejemplo, yo tengo mucho interés en aprender, digamos, MATLAB. Y si sí he visto algunos cursos. Yo estoy en la facultad de farmacia. Yo creo que, sí, por eso he preguntado, yo creo que no existe por Prado ningún cursillo para el profesorado, para pa manejo de MATLAB. Yo creo que debería ponerse, como bueno. Como sí, eh, podría ser muy interesante. Yo, yo, yo creo, yo que, creo que una hora y media como introducción es extenso porque se dan dos o tres conceptos durante una hora y media, pero sin embargo, mmm, yo lo veo corto. Sí, claro, eh, se trataba de dar eso, unas herramientas con las que pudierais empezar a trabajar, no le no enseñaros sí, no, todo. Eso, pero, y me ha extrañado que no haya ningún curso por Prado como existen otro tipo de, digamos, de cursos. No sé. ¿Se podría plantear eso a…? Supongo que se puede plantear otra cosa: es que haya persona, personal con el tiempo suficiente y, y demás para poder dedicar a montar un curso como este. Tener en cuenta también que los cursos de MATLAB son carísimos. Eh, vamos, si esta es si una iniciativa de la universidad que lo hace para, para hacerlo, no hay ningún problema. entonces eh, o sea, no, no, Podría no tener coste, pero los cursos que se, que se hacen en MATLAB tienen muchísimos cursos. Podéis ver en su página web. Y todos los cursos de Marla, incluso los online que son básicos, hay, bueno, hay un introductorio, creo que hay un introductorio que es gratuito, pero salvo ese, los cursos son carísimos. Entonces, que no, no sé yo si la universidad tiene intención de, de hacer un curso sobre esto o no, simplemente comento que esa información, que sepáis que existen, que creo que son caros. También la licencia de marla es muy cara, aunque la universidad creo que tiene la 2013 eh, como utilizar o, o el octave, por ejemplo, para lo mismo para el fitting tiene digamos las la mismas... sí sí sí sí se puede usar octave para todo y de hecho si hay algún algún comando que no que, que en octave y, y te diera un error simplemente con buscar o en Google octave tal comando de más, la demás te lo, te va a dar la solución siempre. Normalmente tiene una compatibilidad muy grande. La única diferencia que yo he dicho aquí que no funciona bien en Octave es que en el 6 el, eh, no le tienes que decir qué formato le tienes que grabar. Octave ya directamente guarda en ACI. Más la se lo tienes que especificar el guión con así y a Octave mmm, no hace falta que se lo ponga. Si no se lo pone funciona mejor guardar. Es la única diferencia con, con todo lo que he dicho. Y ya digo que, que, que hay muchos manuales en Internet y que buscando directamente en, en Google, si algún comando no hay una compañía 100%, nos va a dar la solución. Muchas gracias. Ah. Pues ¿Hay alguna otra duda, ya sea por voz o por el chat? Continuando, no veo nada que no hayamos comentado. Esto parece que, claro, también entiendo que, que hay cosas partes que os costará asimilar hasta que no se sienten delante, va a ser complicado. Sí, y también hay muchos comentarios de, pidiendo, bueno, de hecho, lo acaban de comentar, de, pidiendo un poquito más de, de información, una segunda sesión a lo mejor de este curso, pues estaría bien. Sí, ahora les pondremos, le puedo, puedo poner el, eh, el correo para que pidan qué es lo que necesidades tienen y si yo pudiera sacar tiempo se hace una segunda. Que, sí, se ya. adelante, cuando la gente trabaje más con esto y vea la, los problemas que tiene, las, las cosas que quiere profundizar, quizás sea más interesante. Sí, sí, ya te digo. Yo no soy un experto realmente, pero, y además de hecho yo soy totalmente autodidacta en Marla, pero como he tenido, he trabajado con él y, bueno, con Marla y con Octave, me he ido encontrando con muchos problemas, con, eh, he visto que había carencia en muchos, eh, de encontrar información de cómo hacer las cosas... ...y por eso era por lo que, por lo que eh, he montado esto así... ...porque han sido las cosas que yo hubiera necesitado a lo mejor... ...que me hubiera alineado el al inicial... ...para que me hubiera costado mucho menos... ...y eso es lo que, en lo que he centrado la presentación... vamos ...voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Sí, y si nadie tiene nada más que decir... ...pues dejamos ya de grabar y... lo por finalizado... No soy... por, mí, ...por mí sí... Vale, pues entonces lo damos ya por finalizado. Muchísimas gracias por el curso. Nada, ah, es ¿Has visto el interés que tiene Sí, sí, yo, yo la verdad que esta mañana estaba pensando, bueno, si llegamos a 20 o 30 personas será un milagro y fíjate. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Hasta gracias. luego.